Aquí en el Bolivar de Ferraz, repentinamente explotado, hubo una detonación o algo y se cayó toda una pila de árboles. Vemos cómo están caídos los árboles. Está medio raro Y al parecer hay carros Atorados en la parte de abajo Aquí hay un carro atorado Hay una columna de más de 12 árboles No sabemos Que son cuestión meteorológica, o una explosión de una línea de gas o algo por el estilo, aquí está otro carro atorado sin saber qué fue lo que pasó toda esta columna toda esta columna en el Boulevard de Azarrás muy cerca de donde estoy yo, cayó un mar. bastantes árboles, uno, dos, tres